Eh, también exigimos que los gobiernos respeten eh, la libre determinación de los pueblos porque las mujeres pues, han jugado un papel muy importante en las luchas eh, en la defensa de su territorio y de la madre tierra. So, as well, we are here to eh, han habido mucha persecución eh, ilegal en contra de estas mujeres que exigen el respeto de sus derechos. Eh, muchas de ellas pues, han recibido muchos atentados, han sido perseguidas, han, se les ha violado muchos derechos y pues exigimos que se respeten esos derechos, derecho a la vida, el derecho a la tierra, el derecho a una educación el derecho a la alimentación y muchos derechos, ¿verdad? Los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos. So there have been many many violations, uh, violations of of, of rights for in the rights of these women women who are are demanding the rights of uh uh freedom of expression of of self-determination. Um women have been um attacked, there have been threats threats against their lives uh, uh simply for demanding um uh, education food food muchas mujeres han hecho muchas propuestas sobre el buen vivir eh, sobre eh, la armonía con la madre tierra y la naturaleza entonces pues esos, ese derecho pues también debe ser reconocido y, y aceptado verdad por los por el gobierno de Guatemala, que, que, que es una, una la cosmovisión propia de los pueblos. Entonces, muchas mujeres han estado demandando el derecho a buen vivir, o a buen vivir, y los derechos de la naturaleza y de la madre tierra. Y es muy importante que el gobierno de Guatemala y los gobiernos respetan estos derechos.